dominicanos se quejan por homenaje a johnny ventura en los Billboard. esa gran presentación que hubo pues muchos dominicanos le gustó pues el homenaje que le hicieron a johnny ventura los dominicanos reaccionaron decepcionados al homenaje realizado la noche de este jueves al fenecido cantante dominicano johnny ventura en los premios billboard de la sí música se lo latina gritan y se lo lloran 2021. Todos esperaban interpretaciones en vivo, baile y merengue. No, no, tres horas esperaban ellos. Pero no fue así. El homenaje se basó en unas palabras definiendo las bondades del caballo mayor pronunciada por Wilfrido Vargas. Fueron muy emotivas las palabras, pero no era lo que el público esperaba, por lo que han expresado sus discon disconformidades a través de las redes sociales. Entre los mensajes se lee, mejor no le hicieran nada. Oye. Eso no es un homenaje. Y muchos otros. Yo pensaba que no lo iban a mencionar. Yo. Es un premio, además de que es internacional, es un premio que lleva muchos renglones. ¿Me entiendes? Y fue muy emotivo, fue muy bonito para mí. Eh, el se pequeño aunque que lo tomaran, oh, en, que cuenta, lo tomaran sí. en cuenta, señores. Eh, si no lo habían hecho, se quedan callados. ¿Me entiendes? Pero para mí estuvo bien. Porque era una noche larga, y con muchos renglones, muchas eh, cosas, y le dedicaron beso, unas mamá. palabras de respeto. ¿eh? Para mí el premio respetó la trayectoria de lo que es eh, Johnny Ventura. Quizás muchas personas querían un baile de hora y media o dos. No, ellos querían, sí. El, el premio entero para Johnny Ventura. Entonces debemos ser, con, no, consciente, hay, consciente. no hay eh, peor enemigo de un dominicano que otro dominicano. Eso es ¿Eh? así. Entonces yo veo bien eso porque eso es cosa americana, eso es de... de, de ¿Tú entiendes? Ya ellos, es destacaron, ellos claro. sacaron esos minutos, que un evento así muy grande vale mucho. Vale mucho dos segundos. Entonces, con una palabra de la mano de Wilfrido Vargas, que también vi que tubo, lo hizo vale. muy emotivo, yo, yo veo que eso está bien. Claro, que ya no se debió saturar. No, los dominicanos nunca están conformes <coughs> porque tienen que entender que es un, per, un premio que no hay de aquí. A la quien los soberanos le digan el premio entero, pero pero el, no, exactamente, o sea, un público que en cierto modo eh, nivel, eh, ellos no conectaron con Johnny. No fue que Johnny llegó, claro, Johnny llegó en Latinoamérica entera, pero que. Ellos no son muy con el merengue. Exactamente. No lo consumen Su música regional mexicana, su... Pero lo reconocieron. Su música pop y todo eso. O sea, el vivo está enfocado a eso. Claro, le hicieron un reconocimiento. Yo esperaba un poquito más, tú ves. No como hacen aquí en el Casandra, ahora Soberano. Soberano. Que a veces con los reconocimientos hacen un notollo. Bueno, pero... Es un reconocimiento justo, claro, es, es típico, eh, típico de esos premios, o sea, en fun, eh, eh, encasillado desde esos premios, pero ya después, o sea, si queremos ver algo así, bueno, los premios lo nuestro, que puede ser que lo hagan, en los premios lo nuestro, que sí. es un premio que va mucho más enfocado a la cultura latina, no a la, a la cultura joven, urbana en, en general, eh, y creo que, ¿cuál otro premio? No, no, que ahora se me escapa, eh, amable. Además del premio lo nuestro allá en Estados Unidos, ¿cuál sería? Los juventud. Eh, Lupí, bueno, juventud, tú sabes que no. Los no, el premio lo nuestro. ¿verdad? Eh, el premio lo nuestro ya mencionamos. Okay. Sí, sí. O sea, no un, de, un tipo de eso, El Grammy Latino, sí. porque eh, Donde eh, Johnny Ventura pasó y creo que hizo una presentación por allá y estuvo nominado sí. el, en el Grammy Latino. Por ahí, el, ya el año que viene, pero no sé si ya lo han hecho, el año que viene le pueden hacer un reconocimiento de verdad a Juni Ventura. Hay que esperar que vengan más premios, esos dos premios principalmente, allá, para que pues veamos el reconocimiento que le van a hacer. Entonces, ahí le podemos dar funda a ellos, de, de verdad. Claro. Si ellos no tomaron en cuenta a Juni Ventura, los organizadores del premio lo Nuestro y del, y del premio Grammy Latino, olvídate que para nosotros no somos nada. Ese es mi punto de vista sobre, sobre eso. Eso es así. Pero señor. los premios Billboard, como estaban... Verdad, un nivel que, que, que o sea, que como el target de pre, del premio Billboard es para urbano, hubo mucha presencia urbana, y, y el público mexicano, ¿verdad?, y sudamericano, pues entonces ya es otra cosa. Y el público latino de Estados Unidos también, que es, que es un mercado grande, y que está dominado principalmente por mexicanos. Claro, que ahí estaba Paquita del barrio también, o sea... Ay, a llorar hoy del todo. <risa> eh. Bueno... <risa> No, pero la gente tiene que conformarse con lo, con lo que es algo internacional y, y, y los otros dominicanos también que fueron reconocidos. Toquicha que estaba allá. Eh, ¿Quién más estaba allá? Toquicha, esa ¿Eh? Zaharopa sí, pero. Que ¿Qué, ¿Qué más? Ha? Eso fue lo que gustó allá. Lamentablemente, ellos son open. Ellos son más mente abierta, ¿cómo Open más. Ellos son, allá son más, más abiertos que aquí en, en este país que lo que son son. Son una partida de doble moral aquí, que ¿tú me Ay. entiendes? Que por eso es que las cosas aquí caen, esos premios soberanos van a caer, porque es que ya la gente no le está encontrando sentido. Ahí lo que, en los premios de aquí soberanos, lo que vaya son los... Lo, lo, Eddie Herrera, no. los bonitillos. Esto que canta merengue, que, que más lo oyen ellos. Sí. Manny Cruz. ¡Manny Cruz! El otro. Que eh. nada más lo escuchan ellos, porque yo lamentablemente yo no escucho eso. No hay más pegado, dice eh, Manny Cruz. El más pegado y de los popis. No, no, para los premios Casandra del año que viene, de verdad van a tener que. Soberano. En eh, los soberanos, sí. <risa> soberano, <risa> a tener, soberano. Van a tener que fajarse, sí, para que esos premios tengan, ¿verdad? Brillo, que, te, que se destaquen, ¿verdad? Y, y sobre todo, que no, le hagan no, un, tiene, un reconocimiento no, Mira para actualizarse los premios. No, claro. de no, y tienen Ay, señor, bueno, otra vez, repítelo, repítelo. Los premios entero, Johnny Ventura. Johnny Ventura. Ay, lo los premios, Johnny Ventura, van a hacer. Ah, no, y cuando viene a lo cambian así, ¿eh? Atención, lo dijo aquí Camila, aquí, atención, la fecha hoy, 27 de septiembre de 2021. 21. Cuando pasen los dos años que viene va a poner esta, este ching. los lo, lo, lo, lo premios, Johnny Ventura. <risa> ¿Tú,